tenga que, en la mitología, tenga que ser el regente de Sagitario. Yo estoy más de acuerdo con que como fue un gran sanador eh, eh, y estaba al servicio de los demás y era un centauro completamente distinto al resto, yo creo que eh, es el verdadero regente de Virgo. Pero hay posiciones encontradas con esto. Entonces, como les explico siempre, Quirón es la sanación porque fue un gran sanador, pero también representa la herida. Entonces, las palabras claves positivas en este caso eh, son, ¿dónde encontrás la sanación si te toca Quirón en Sagitario en tu carta? Y las posibles heridas eh, las vas a encontrar en las palabras claves negativas. Entonces, la sanación la encontrás si tenés Quirón en Sagitario, si sos sincero, sobre todo con vos mismo, si sos espontáneo y si sos utópico, mientras que la herida está en ser fantasioso, en ser autoritario y en ser irresponsable, esas serían las tres palabras claves negativas. Como siempre te digo, eh, en astrología se dan tres palabras claves positivas y tres eh, negativas. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros conviven esas energías que parecen en tensión. Siempre hay una herida y siempre hay una forma de sanarla teniendo a un determinado planeta en eh, un determinado signo. Y tenemos que tener en cuenta ambas cosas. Así que bueno, con este, eh, esta explicación me despido. Sí, me despido hasta mañana, que nos toca Quirón en Capricornio. Y ya vamos a ir completando eh, Quirón en los 12 signos. Y después vienen los nodos. Y ya después empezamos con las casas. Y ya ahí se empieza a complicar un poquito la cosa. Pero bueno, nos vamos. Hasta mañana. Que tengan un maravilloso día. Eh, les mando un abrazo enorme. Estamos en la clase 150. No es poco lo que ya aprendieron a repasar las clases. Un abrazo enorme y hasta mañana. Chao.